Bienvenidos a Frikis y Cámaras y hoy os traemos un nuevo juego de mesa y es Black Stories y vamos a jugar una partida rápida a ver qué os parece. Vamos a jugar a la edición de Marrones Mortales. Las normas son muy simples. Hay una historia de la cual solo uno podrá leerla. El resto intentará acertar qué ha ocurrido a partir de una pista. Solo podrán hacer preguntas de sí o no para descubrir el misterio. El título es Set de libertad Se encontraron dos hombres descuartizados en medio de la basura no. <risa> <risa> ah, Bueno, hay que hacer preguntas de sí no, ¿No? Sí, claro. solo ah, podéis hacerme preguntas de sí o no Sí, marcamos un orden en sentido rotatorio No, eso no, no, se nos es que si no. Sí, Bueno, somos pocas personas Pero en general cuando son muchas algo, A lo mejor una se pisa otra Le este preguntamos. Sí, sí, vale. ¿Los dos muertos eran hermanos? Quiero decir, ¿tenían algún vínculo familiar no. entre ellos? Vale. Eh, ¿Era real? Sí. ¿No era una obra de teatro? No. no. Muy importante. ¿Estaban muertos? Sí. Vale. Eh, ¿Uno quería matar al otro? No. ¿Los mató alguien? No. ¿Fue un suicidio? No. ¿Se repararon? <risa> no. ¿Fue un accidente? Sí. Por un accidente, murieron los dos por un accidente. ¿Lo puedes repetir? El... Set de libertad. Se encontraron dos hombres descuartizados en medio de la basura. Querían escapar de un sitio. Sí. De una los... cárcel. Pero sí. ¿estaban descuartizados y por accidente? Ah, sí. se metieron en el camión de basura para escapar de la cárcel y el camión hizo. Y... Sí, los trituró. Como sí. Hacen no, viola. exacto. Bueno, no vale. en el intentaron... En la <risa> planta vale. de, de basura no. Más fácil que una planta de basura Vale, intentaron escapar de la cárcel Y algo por accidente lo descuartizó mm. una... sí, sí. A ver, vamos a ir paso por paso Intentaron escapar de la cárcel Porque sí, sí, ambos eran presos sí. Sí, sí, sí, sí. ¿Cayeron en un camión de basura? No en un camión de basura vale. En la propia cárcel los descuartizaron No, no, Se descuartizaron. no llegaron no, no, En el contenedor Sí. sí. Llegaron a escapar y algo les depositó ahí vale. ¿Está en el contenedor? Sí, sí. Los... Y se descuartizaron por algún motivo ¿Por una <ríe> máquina? No, así... Sí, una máquina, podemos decir una máquina Pero Momo iba bien, la cosa es que no había dicho Lo que ha dicho ya Chime Que le ha dicho que sí ¿Qué le he dicho Chime? La historia de Momo tenía sentido Pero había una parte que le fallaba Que era lo que ha dicho Chime, que le ha dicho que sí Dime qué has dicho. Lo último que has dicho es si fue una máquina lo que lo No, anterior. En lo de que que anterior. eran presos que escaparon. En el contenedor de basura. Sí. O sea, a escapar, se metieron al contenedor y se fueron descuartizados. Ahí por... ¿Qué máquina? Sí, pero qué máquina. Un hacha, una sierra ¿Qué? mecánica. ¿Qué máquina de qué hay, que hay... ¿No un ventilador. Sí, lo has dicho antes. ¿Lo he dicho? Sí. Una ventiladora. No es un atrincherador de. Un descuartizador de cadáveres, claro. No, no, no. Pero. <risa> Pero... <risa> y eso no es lo llevas a comprar. Wow, o sea, por ¿no? ejemplo, un ventilador, a lo mejor. Es... No, no, si lo ha dicho Momo. Momo, cuando ha dicho la primera vez su resumen de la historia, ha dicho no no sé qué. Y le he dicho, no exactamente. ¿Un incinerador? No. Si Un también de basura. Eso es. Vale. <risa> Muy bien. Ah, vale. Vale, eh, ya está, le he para fugarse de la cárcel estatal de Kentucky, dos presos ingeniosos se escondieron en un contenedor de basura a punto de ser vaciado. Su plan salió bien. Alcanzaron la libertad. Lamentablemente, no sobrevivieron. Su encuentro con la prensa del camión de recogida de basura. Impaciente. Un muerto yacía en la cocina cubierto de sangre y cera. Vale, eh, ¿fue un accidente? Sí. Vale, fue un accidente. Eh, ¿Estaba cocinando? Eh, no. Eras... ¿Cómo se les llama vale, esto? Un accidente. Un accidente, sí, pero a lo mejor era uno de estos sadomasoquistas. No. Pero ¿Eh? con la cera se juega bastante. Era, era, era sí existiente. me lo sabe bien. ¿Eh? Era, sí. Era, era Christian Grey. Enseñando no. su zona de plástico Y boom. Y boom. No. A la misma Muerto. Grey. ¿Era la cocina de su casa? Sí. Vale, y fue un accidente. Que no era una cocina de sí, sí. ¿no? Sí, sí, ¿qué? Estaba cocinando en la cera. cocina. No, está, no, no estaba cocinando. ¿Estaba ¿Qué? cocinando? Que no. No. ¿No? Ah, vale. vale. Entró a coger algo <risa> y murió. Y murió, claro. <risa> no, le, no. Le cayó <risa> la cera. No, no he podido coger nada. No, estaba, el típico nada. Que no, iba estaba ahí una cuchara. eh Yo estaba en la cocina todo el rato, ¿no? Sí, él estaba en la cocina. Vamos. Vale. Él ya estaba allí. Tenía de Pero, ¿Pero qué coño no. estaba haciendo este hombre en la cocina? ¿Un muñeco de cera? No. Un muñeco de cera. Un monte de cera o algo no, así. No, pero clase de cosas hacéis en la cocina vosotros? No lo sé, quién sabe, a lo mejor chime. es un trabajo que hace eso y cocina. Chime, chime la no cocina. a cocinar. Chime y la cera. Chime hace BDSM en la cocina y compra con cera. Si no, ¿por qué preguntas? Chime me lo prefiere en la cocina. Eh. Y con Va. cera. Y velas. ¡Ah, Tomate apuntes. Chico, eh, estás soltero. <risa> BDSM. de eh, monas. Eh, estaba en la cocina, fue un accidente. Sí, no sabemos nada más. <risa> ya está. ¿Vuelvo, la la vuelvo a leer el Sí, sí mica. Impaciente. Uno, un muerto yacía en la cocina, cubierto de sangre y cera. Impaciente. Vale, fue por accidente. ¿Se iba a depilar No. <risa> no, chicos. Aquí no la pasamos. Vamos no corriendo ¡Ay, que no llego! ¿La cera era, sí, digamos, era suya? ¿Qué? ¿Qué? ¿Era suya o es que alguien <risa> más la, tra la trajo? Era suya, era suya. no era, era la trajo él, del vecino, que se la había prestado ¿La cera era para una manualidad? Eh, no ¿Para cocinar? No Si no estaba cocinando Ni para cera. No fue. sé <risa> <risa> ¿Qué puedes hacer con cera en la cocina? No sé, a lo mejor... ¿La cera tenía antes otra forma? <risa> o sea, era a lo mejor, yo qué sé. Un pene. A ver, sí, a ver. Introdujo la cera en el microondas. No. En el horno. Sí. No en es que no era. El accidente cera. es un resbalón. ¿Eh? El accidente es un resbalón. Cera. No. Era algún tipo de cacharro hecho de cera. De... Es que si lo veis, no pensaríais que es de cera. De ¿Era? plástico. Ni de. Pero bueno, como pues, tiene plástico, la pero no pensaríais cera, que es de cera. De... Era un cacharro, un jarro, un cacharro. ¿El cocina? No, no. ¿Miel? Bol. No, no, no, no ¿Lo que lo mata es un objeto punzante? No, <risa> no. <risa> Eh, a ver ¿Explota algo? Sí ¿Explota el horno? Ahora, ¿E ¡Una olla! No, no lo, que, lo <risa> que estaba calentando en el horno explota sí. Explota el horno que... porque introduce la cosa esa de cera en el horno mm. Claro, porque se vendría algo metálico o algo Y lo ah, hizo por algo. impaciencia No Porque quería hacerlo sí, rápido es Por impaciencia No explota por el metal y sí. lo hace por impaciencia. Mete algo y explota. Y hace ¡pum! Porque lo puso a mucha temperatura. No que lo pusieran a mucha no, temperatura, claro. yo no podría ser un horno. No. Hostia. Explotó por la cera, la cera explota los no, no, no, Sí, cera. eso exactamente explotó. Pero es que la cera ¿Era... como tal explotó. ¿Era algún tipo de explosivo? Es que no es algo un... explosivo. Sí, quiero hacer un petardo. No, o no, nada, no, nada, no. Nada, plan que, que lo uses para reventar. No, Pero... no es explosivos plásticos. Entonces, Tiene algo inflamable. Algo de cera que no parece de cera a ver. Sí, sí, vosotros lo veis me diría, Chris, eso es cera. Vamos a ver, ¿por qué motivo lo estaba haciendo? ¿Era para librarse de algo? No ¿Para... ¿Era un cacharro de cocina? ¿Que se usa para cocinar? No, no ¿Era para limpiar? No ¿Era para... no sé... para qué podría servir Terminar cosa? un trabajo no, relacionado con, con su trabajo? No ¿Era de manualidades? No Quería... Eh, ¿Sacar algo que había dentro de eso? No. Es que un huevo de estos de unicornio que venden para, sí, aquí, exacto. para los chiquillos. <risa> eh. Yo hago de petar. <risa> <risa> Yo he explotado sí. como nombre ese. Me <risa> eh. metió a Belén en el horno? <risa> no, me ha metido a mí. Ay, no sabía que de cera sí. eh. ¿Qué podría ser? No o sea, sé. explotó por el objeto en sí. Tú metes no? en el horno y explota. Sí. ¿Y, y algo y, que parezca cera, que pueda explotar, que hace cabus. Y todo el mundo es algo <risa> conocido, que eso no se mete. Es en algo el horno. conocido, o sea, todos ah. lo conocéis. Todos ah. lo conocéis, no lo tenéis en casa. Un muñeco. A ver, ah, pero, no pero, no pero podéis tenerlo perfectamente. ¿Era algo erótico? No. Vale. Era el salón. El objeto, o sea, objeto puede es estar del en el salón. salón? ¿De la cocina? Puede estar en un salón. Bueno, no sí. eh, sé. ¿En el, el baño? No. ¿En la cocina? No. Eh, ¿En el comedor? ¿El no. ¿En el, ¿El, ¿El, el balcón? Ahí seguro. En ¿El un dormitorio? ¿El dormitorio. Vale, cosas que haya en un dormitorio en general. ¿Qué? Y que exploten. Cosas que, que no sea me me sea de que cera. Exploten. Es que, que, que, que ha dicho que, no, que si lo viésemos no pensaríamos que te cera. Como Me una estatua o algo así. O... ¿Es una estatua? ¿Es para decorar? Claro. ¿Para decorar y tiene otra función? Tiene una función de dar, dar buen olor. ¿No olor? Vale, de no lo esperamos. De... Ah, ¿Para los mosquitos? No. Mm. Espero mucho decirlo. Este ¿Qué <risa> <risa> esperamos <risa> de ti. Dormitorio. ¿Y funciones? <risa> escetera. Eh, que explota. Explota, explota. Explota, explota, explota, explota. Eh, ah, pues estos tíos, hombre, este estoy tuvo perdido, ¿eh? A ver, cosas dormitorio. que hay en un dormitorio, la cama, lo típico, está sí, algo que se pone en la cama. ¿Qué pones al lado de la cama? Una mesita de noche. ¿Y qué hay en la mesita de noche? Una lámpara, libros, o sea. libros, lámpara. ¿Lámpara? Sí. Pero ¿Un tipo? ¿Una lámpara de sal? ¿De ¿No? lava? ¿De estas? ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! ¡Vale! Ah, vale. <risa> el hombre metió en el horno una lámpara de sal de lava y... ¡pum, pum, pum, ¿Y pum. para qué la metió? Pues no lo sé. ¿Por qué la ah, metió? Por, porque... Porque sabía... no... no, no se mo... Hacía mucho frío y no se movía. ¿Qué hacía? Ah... Vale... ¿Se había estropeado no. y creía que dándole calor volvería? No. ¿No se había estropeado? Era. ¿Era por el frío? o por el calor. No se movía. No está está. Diciendo... Exacto. Va por ahí. No se movía por algo. Por que había pasado mucho tiempo. No, como no, como no. Es más funciona. al contrario. Ah, era nueva. Sí. Ah, era nueva y la acababa de enchufar y no, y no se movía porque no, no tenía calor. Claro. Y él la metió en el horno. Sí. Y explotó Sí. Yes. <risa> un hombre de 24 años, vecino de Washington, se había comprado una lámpara de lava. Esta consiste en un objeto luminoso en cuyo interior, llenado con agua, Después de una determinada fase de calentamiento, se elevan y descendían coloridas burbujas de cera. El impaciente comprador decidió acelerar el proceso, depositó la lámpara en el interior del horno de gas de su caravana y lo encendió. Rápidamente la cera se volvió líquida y empezó a bailar, pero a causa del repentino calentamiento y la consecuente expansión, la lámpara explotó poco, poco después. El hombre que seguía el espectáculo a través de la ventanilla del horno perdió la vida y esto ha sido todo hoy hemos jugado a este de edición marrón Mortales, pero hay muchas más ediciones que podéis encontrar a mí me parece un juego que puede jugar mucha gente es entretenido y además el hecho de estar descubriendo historias que muchas son de verdad yo es que se le da un buen toque sí no sé qué os ha parecido a vosotros sí, es bastante entretenido puede jugar todo el mundo entonces mm -hmm. eso también Sí, aparte, despierta mucho la imaginación, porque muchas veces sí. tú vas a pensar que es algo lógico, habitual, que puede pasar, y en cambio, mira, un giro inesperado. Sí, la realidad supera la afición. Tú, uh, ¿sabes? Cool. me ha gustado. <risa> <risa> Denle like y suscríbanse. Bueno, nos vemos, <risa> nos vemos en el próximo vídeo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales que os podáis imaginar. Así que nos vemos. ¡Chao! ¡Campanita para oh. notificaciones! <ríe>